tuyo que ha hecho una devolución este fin de semana ¿eh? Francisco Pagán ah. es tu amigo, no es tu amigo yo no lo conocía no, yo, yo, no. yo no lo conocía Francisco Pagán pero eh, lo que acaba es Francisco Pagán de devolver esos 10 millones que son más Tú eh, de 10 millones. Eh. Mira, Roberto, eso son para. Más de 10 millones que debería devolver. Eso es, son lo, los eso, es, eso es lo que yo digo. O sea, eso es una burla claro a nosotros sí. los dominicanos. Devolver 10 millones de pesos cuando cualquier persona eh, tiene 10 millones de pesos. Él debió de devolver el apartamento que le costó 39 millones de pesos en una torre en los sí, Estados eso... Unidos. El, el, apart el apartamento creo que también se lo van a se lo van se a, lo, va a lo que pasa es... y creo que esto esto deben de poner su barba en remojo todos los que están acusados de casos de corrupción del gobierno pasado y de este mismo gobierno también que hay casos de corrupción y casarse con la gloria y devolver ¿eh? y hacer un mea culpa de que eh, se equivocaron sí. cualquiera puede errar ¿eh? Ay, A mí me han dicho Roberto ahora esa... que tú dices barba en remojo que muchos amigos tuyos y de Paola Estrella están durmiendo con trajes sí. y con la maleta al lado. Bueno, no, mucha... ¿Cómo así? Espérate, la suave. Así? Espérate. Paola, Paola, Paola, a propósito, eh, no te vi felicitando al a expresidente de la República, presidente eh, de tu partido, la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, que estuvo fiesta de cumpleaños, así es en el día de ayer, es verdad Mira, yo, hoy, pero hoy por eso con ya está verde, verde hoy yo vine con el verde, en el día de ayer el expresidente de la República y presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández Reina, cumplió sus 68 años de vida. Desde aquí le enviamos eh, las felicitaciones, así en público, ya se lo hicimos eh, por otra vía en el día de ayer, y que cumpla muchos años más y que el Señor lo siga bendiciendo a usted y a toda su familia. Así que felicidades por el aniversario de su vida número 68. Las estrellas están felices, eh, Roberto. Eh, ¿Te gustó las ahí? Estrella oriental, las estrellas orientales. No, personas de apellido eh, Estrella, muy allegada al doctor Leonín Fernández. Oh, muy bien, muy bien. Qué Mira, bien. Eh, eh, Paula, eh, decía algo sobre Pagán, ex director de la OISOE. Realmente Pagán fue, fue la expresión que utilizó el juez, un tonto inútil. El precio así que utilizó el juez, no recuerdo ahora, pero pagan, fue utilizado en el entramado de, de Alexis Medina, que era eh, la gente de FAS. Le eh, puse un meme de que una de las empresas de, de que suple mayores productos en el mundo es Amazon. No sé si ustedes saben eso. O sea, Una de las empresas que más productos eh, eh, vende y suple es Amazon. Usted lo sabía. Claro. Pero ah, la primera es las empresas de Alexis Medina. Superan a Amazon como suplidor del Estado. Mira, de verdad, o sea. Roberto, que te voy a hacer te voy a ser sincera. Eh, el que me conoce sabe que yo ven, eh, militaba en el PLD. Ahora milito en la fuerza del pueblo. Y de verdad, nunca yo había escuchado ese nombre de Alexis Medina. Nunca, Roberto. Ese nombre no era famoso en República Dominicana. Yo conocía... ¿Cómo que no? No, no, no, el, no en el, realidad el no. No era famoso... No, no. espérate, espérate, espérate. ¿Alessi Medina no era famoso? No. No. Antes de llegar al poder... No, pero Roberto, pues, ni en los 12 años de Danilo Medina, su hermano, como presidente, personas que de, de aquí de República Dominicana no conocían ese nombre... O sea, no, hasta, hasta el, el, el nombre grave. de Alexis Medina no se mencionaba no, el de en República Medina Dominicana no en se el mencionaba. ámbito político un, en hermano, no se mencionaba, un hermano de, de Leonel. Sin embargo, mira, eh, de Danilo, a la única de que se mencionaba mucho era a Lucía, a Lucía. porque era diputada. Pero sí, sin pero, embargo, perdón. a la otra hermana tampoco se mencionaba. Perdón, y perdón, hoy, hoy, perdón. el nombre más mencionado en República Dominicana es Alexis Medina. Perdón, Alexis Medina no se mencionaba en el jet set popular, porque Alexi Medina no era figura pública. Recuerda que se manejaba bajo perfil como empresario. ¿Y cuántos empresarios no tiene República Dominicana, que están dentro de la familia más rica de Latinoamérica? Y nadie lo conoce bien. Alexi Medina, en las intrínculas dentro del PLD y del gobierno, todos los funcionarios todos los ministros ¿eh? conocían a Alexis Medina y le guardaban tributo. Porque Alexis Medina era, dicen los mexicanos, guardando la distancia, ¿verdad? Porque no tampoco vamos a exagerar, pero más o menos dice así: plomo o plata. Refiriéndose cuando en México los carteles van lo a una casa o algún sitio y quieren hacer negocio a la fuerza, que dicen: coge el dinero o, o plomo te mata, wow. El hecho de la ley no era tan drástico, pero era o te cancelo o hace negocio. pues, bueno, porque bueno, de caso pagar y de muchos que se vienen involucrados, claro. como yo prefiero renunciar. Si tú estás en un puesto y sea el hermano del presidente, sea el mismo presidente, y te hace una propuesta indecente indecorosa, tú por tus valores, tú lo que tienes que renunciar. Renunciar y denunciar. Renunciar y denunciar. Ahora, ¿dónde está el problema? Que muchos prefirieron quedarse con el cargo y coger... La plaza. Y hoy están pagando las consecuencias de la mala decisión que tomaron en ese momento Porque en realidad yo yo siento como que el PLD, Partido de la Liberación Dominicana Pensaba que iba a estar en el poder eternamente Que no iba a llegar un gobierno que iba a poner un ministerio público el Que se encargara, de los, se encargara de los casos de corrupción verdaderamente No como la pantalla del ministerio público que ellos tenían en su gobierno Nada es eterno en el mundo Dicen por ahí que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que los resista. Entonces usted debe de saber que en algún momento usted iba a salir de ese cargo y que iba a tener que enfrentarse a la justicia dominicana. Ahora Roberto, yo te quiero hacer una pregunta a ti y a los amigos televidentes que están en sus hogares. Cuando antes de todo esta entramada de estos casos de corrupción que se ha abatecinado en los diferentes tribunales del país, eh, con, el, con mención al nombre de Alexis, yo cito, tú pones a Alexis entre 20 dominicanos antes de ese caso y nadie lo conocía. Porque se movía, como dice Roberto, en el mundo de los lo empresarios. Eh, entonces, entonces, entonces, no, lo conocía, no lo conocía el pueblo, eh, Paola. Exacto. Nuevo, pero a eso es que me estoy basando. En el tren gubernamental, todos los ministros funcionarios del pasado gobierno conocían exactamente. Lo que hacía Medina, cómo lo hacía y de la forma que lo hacía. Entonces, Roberto, Oye, mira, a... mira otra, otra pregunta que te voy a hacer. Asimismo como tú dices que cómo él lo hacía, o, o, o, o te alineas aquí o, o te vas de aquí, muchos decidían eh, alinearse a lo que él decía. Ahora bien, ¿tú crees que su hermano el presidente no sabía lo que su hermano hacía con sus funcionarios? Bueno, mira, ya soy muy subjetivo, ah. porque realmente eh, la justicia es independiente. El hecho que tu hijo, tu hermano, tu papá, un hermano, quien sea, esté delinquiendo, no, no necesariamente tú eres culpable o eres parte de él. Ahora, ahora. Pero en el gobierno del PLD, de la justicia era independiente. No, no, no. No, porque no estamos hablando de justicia. Entonces la no justicia hablando, no podemos eh, modificarla al modo que nos convenga a nosotros, como hizo el expresidente es que Daniel Medino, como se presume justicia, más bien que hizo. La justicia no estaba modificada, o sea, las leyes están ahí. Lo que se hacían de la vista gorda. La ley está ejemplo, ahí, caso, es cómo apliquen la ley. Exacto. O sea, los bueno, gobiernos aplican es, la ley de diferentes maneras. Es, bueno, realmente la ley es la ley. Y la ley se aplica como debe de aplicarse. No, no, no, no a mi antojo y al antojo del otro. La ley se aplica como debe de ser. Y ahí está nuestra carta manda a la Constitución. En el caso del ex procurador general de la República, Alan Rodríguez, ¿qué pasó con él? Que él no aplicó la ley como debe de ser. Y se hacía de la vista gorda. Pues, entonces, por eso hoy está guardando eh, medida de coerción en la cárcel de Najayo. O sea, no es que la ley, la ley están ahí. Lo que pasa es que eso a nosotros como dominicanos debemos sentirnos orgullosos. ¿Por qué? Porque independientemente somos un país democrático. Y como tú dices, Videl, que otros pensaban que el PLD nunca iba a salir de, del poder, es lo mismo cuando el gobierno de Hipólito Mejía. Yo recuerdo aquella vez la situación que se dio, que tuvo que intervenir la iglesia, porque Hipólito no quería entregar el poder y quería ganar la fuerza. ¿Tú entiendes? Entonces, eso es la democracia, y por eso la democracia es tan importante, y por eso tenemos que defenderla, porque la democracia es eso. Y los políticos que no lo entiendan se van a, a guayar. ¿Por qué? Porque usted va a un puesto público transitorio, usted va a administrar un dinero que no es de suyo, que es del Estado, que es de todos y todas las dominicanas. Entonces, cuando usted va a, a, al gobierno creyendo que va a administrar un negocio como si fuera una empresa privada, fue caso, según el Ministerio Público de Alexis Medina y otros cómplices, en el caso Pulpo, en el caso Coral, en otros casos. Entonces, ¿qué pasa? Como todo el mundo estaba como los chivos sin ley, la ley estaba ciega, la venda, y nadie se la quitaba. Pero la ley estaba ahí. Y esa misma ley, y esa misma Constitución, y ese mismo código, es que con el cual se está midiendo, las pasadas autoridades. O sea, ahí no hay ninguna ley nueva. Lo mismo que te si estaba diciendo, día. Roberto, es que las leyes están ahí, la carta magna está ahí, es el tipo, es el, el, el, el modo de cómo la cómo la hacen cumplir en el pasado gobierno, pues ellos se hacen de la vista gorda y en esta la están haciendo cumplir. O están tratando de hacerla cumplir, sí. que es lo más Mira, importante. El, pero mira Roberto, en, en todos los casos, tan, el Ministerio Público este fin de semana, específicamente ayer, ha dicho que alrededor de algunos eh, 5 mil millones de pesos en todo este entremado entre bares, discotecas, propiedades, ellos han eh, recaudado. Entonces vamos a esperar, ojalá que a principio de año pues el Ministerio Público arroje una rueda de prensa y explique lo que ha recuperado. O quizás no una rueda de prensa, porque como están en un proceso legal, el Ministerio Público se cohíbe de, de hablar, de, de dar rueda de prensa y de hablar de los casos que están eh, en ejecución. Pero ojalá que así como Pagán, que lo que dio fue una migaja, otros pues voluntariamente devuelvan, porque a Pagán solamente lo han mencionado, lo han citado, pero Pagán... Eh, Voluntariamente entregó estos 10 millones de pesos y ojalá que otros pues no, lo hagan No, voluntariamente no, no, no. Favor. No, no, no, no, vamos a marear Pagar está colaborando con el Ministerio Público y con la claro, Fiscalía Claro, eso se llama no testigo estrella, Para, a pagar lo van a poner no, como testigo estrella Así se denomina no en el si Ministerio lo, Público No sé si lo van a poner testigo estrella pero el tipo está negociando porque el tipo no quiere pasarse el resto de su vida en una cárcel. Sí, no reto, cinco, eh, años. El ponderó, Roberto. Tiene, yo soy un hombre que tengo 60 y tanto de edad. Hoy la enfermedad que tiene pagar. Recuerda que tuvieron que sacarlo de la cárcel con problemas de salud. Pero mira lo que pasa con, con, con la corrupción y países en vía de desarrollo como el de nosotros. Fíjate el caso de César Peralta, la abusadora. Como él, que está negociando con las autoridades, y de hecho, las autoridades estadounidenses han declarado que funcionarios del pasado gobierno colaboraban con, con César Perante el Abusador. pues entonces, ¿qué pasa? Cuando la corrupción ya... Es como cuando tú te robas un huevo, te robas un huevo, y dices, mira, me robó un huevo y nadie dijo nada, te roba el otro huevo, te roba tres huevos, te roba cuatro huevos y después te roba la gallina. pues entonces ya esa... esa, esa ese margen sin fondo de la corrupción y del dinero, ya tú dura la a nada. ¿Por qué? Porque tú vienes y, y te metes en la corrupción del narcotráfico, te metes en la corrupción de la política, en el tráfico de influencia, los militares también hacen su, su, su diciembre. Entonces todo el mundo hace un festín del dinero del Estado. ¿Por qué? ¿Con qué moral? ¿Con qué moral? El ex procurador Jean-Anne Rodríguez. ¿Con qué moral? El, el, el jefe de Estado ¿con qué moral el jefe de avanzada de podía reclamarle a un subalterno si ellos estaban también cogiendo? ¿eh? Entonces, ¿tú entiendes por qué la corrupción es tan mala? ¿por qué la corrupción hace tanto daño? ¿por qué la corrupción es un cáncer maldito? ¿por qué? porque la gente comienza a coger de chines y le va cogiendo el botico y le va cogiendo el botico, entonces si no se frena por ejemplo en Estados Unidos, en Estados Unidos hay corrupción. No sé si usted lo sabía. Claro. En claro. Estados Unidos hay corrupción. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, tú coges un ching. Coge otro ching. Inmediatamente se da cuenta las autoridades y te explotan. Te explotan explotar. Pues, y te mandan para la cárcel. Pero mira, Pero en un país como el de nosotros, en la administración pasada de Don Medina, no cayó nadie preso. Absolutamente. A nadie se les nada. Dejó una ¿Tú ves lo que está haciendo este gobierno? Y con esto ustedes han venido con política. Que claro. lo han criticado, Luis Abinader. Está haciendo bien. Con funcionarios que han llegado. Esa ideología de llegué aquí, esto es mío, esto yo lo heredé. Inmediatamente, ¿qué está haciendo Luis Abinader? ¿Y ojalá. Y ojalá que lo haga con todo, Que hagan unos un pene a su alrededor. Que están brincando la tablita. Hay algunos tulpenes de este gobierno que están brincando la tablita. Tranquilo, tranquilo, que yo te he denominado a ti boca Chivo, tranquilo. Para que, pa, pa que estemos claros. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día el pueblo ya, yo, yo lo decía y lo reitero, el gobierno que está gobernando Luis Abinader no es el mismo gobierno, o sea, me explico mejor. El pueblo para el cual está gobernando Luis Abinader y sus funcionarios no es el mismo pueblo que gobernó Danilo Medina y sus funcionarios Esto es un pueblo apoderado donde la información es fácil, se pueden ventilar, donde nadie aguanta un soborno y donde la gente dice las cosas como son Fíjate de cuando a dónde se había visto un director, anteriormente un jefe de la policía pidiendo disculpas